No temas de un desconocido. Soy el payaso bailarín, pero es tu gran amigo. tu barco de papel acércate, no muerdo. Todo acaba en el drenaje, todo sueño y todo cuerpo. Si buscas el suceso de cada 27, te encontrará eso. Sea donde te encuentres. Y si vivir tu pesadilla no te detiene, tal vez morir por ella será suficiente. Así que para divertirme, voy a usarte de juguete. Freddy, Freddy, ya vi decirte que tu pero te vi te como el niño que fuiste Tus amigos del alma desarmados ya no existen Y ahora flotan como tú la harás y por fin serás libre Solo sigue los globos hasta que solo estés en una habitación No piensas en los rotos, sino en el cómo puedo hacer que hagamos tus puercas Fue muy real, para los dos y los j dejaron de existir con nuestro asesino del pasado y no me de de sorpresa! Para el coco, más justo que quieres ventaja anciano, te doy mi hacha, aunque aunque es un arma de dos manos. Hago tu invocación que de complejo nada tienes. te tiene. Decir frente al espejo. Mierda, mierda, mierda y mierda. El aprendiz de Scorpion te no pierde un combate. El hijo de Kenshi solo salva, no abandona a nadie. Un Sherryu no teme a los Linkwell y el asesino red dragon tendrá un fin cruel. Quien me intente retar. Tendrá el cuna? ¿Y en la parte frontal. Si ¿Sí hay huesos de más, más en tu pecho. Que vengan los sobrantes de tu cuerpo y decoro tu cara con ellos. Me la agradeces, lo agradeces, Luego. Familiar de culado, tiramos... Esta noche ya que el arre. El final de un arco iris no es lo que piensas. Ah. Donde es amable, es una gran olla de oro que te espera. La codicia rompe saco y nosotros tú cabezas, decir si llegas al final nunca regresas, o sin más sin piernas lo que desee su alteza, por su familia y por su vida puede llevarse una moneda es ganar, ganar, nada de estafar no piensas, en apostar por más cuando se te acabó la suerte si no mueres yo encargo con mi bate, Solo mal sueño, debe serlo Mi madre, mi padre, saben estupendo Arranqué fácil sus cuellos, sus dedos Me si parecen adictivos, hacerme no puedo Este blanco borroso, salpicado de rojo Fueron que contigo, ven con nosotros Te amaremos, cuidaremos esa carne y chotriza ah, Estoy loco, solo tengo hambre de tu no Escucho voces que me... Termines muerto ah. no lo ves en una palabra Un amigo especial te buscará mañana Un ruido tres golpes, escucharás de la puerta Déjame, deja entrar ah, a tú llama por ayuda Se si apaga la luz, luz y tu mente nubla Si me niegas tú, tú más fuerte seré Debes aceptar el mood, que crece tu piel no es tu no estás solo, aquí estoy a su merced Yo tampoco tengo amigos como usted Pero descuida tan solo, mis ojos ven Me llaman el titiritero, es un placer Para ser amigos bailarás mientras yo cantaré Con mis cuerdas y sueños yo te guiaré Romperé todo tu cuerpo para que lo hagas bien Cuando sigas bien los hilos, ya no te va a doler Así que pa' divertirme voy a usarte de juguete Freddy libre y tal vez debí decirte que tu gente perdiste Pero te vi delirando como el niño que fuiste Tus amigos del alma desarmados ya no existen Y ahora flotan como tú la y por fin serás libre Solo sigue los globos hasta que solo estés en una habitación